Hay cosas que son muy complicadas de entender en el mundo, en la política, en la geopolítica y demás. Ayer, por ejemplo, en Colombia, en la W Radio se dio una discusión sobre el tema de la lucha antidrogas en Colombia, de por qué según ellos o según Estados Unidos o algunos senadores en Estados Unidos, Colombia no ha dado resultados en los últimos días en la lucha antidrogas. Que tal vez eh, con, esos, con esos malos resultados, según ellos, eh, porque no ha habido erradicación. Eh, Colombia no va a ser certificada. El temor hoy de algunos medios en Colombia es que Colombia no vaya a ser certificada por Estados Unidos y entonces eso lleve a que no recibamos unas ayudas económicas de Estados Unidos. Lo primero que hay que decir es que eso no son ayudas económicas. O sea, ¿cómo van a ser ayud ayudas económicas de un país que se está llevando los recursos de nuestro país? Lo que nos están devolviendo apenas son es unas migajas de todo, nos, de, de todo lo que se nos han llevado. Primero, segundo, ¿cómo nos va a certificar en la lucha antidrogas un país que es el principal consumidor? del mundo y que ellos no luchan allá por, por disminuir ese consumo, por acabar con ese negocio allá. Cuando eh, hacen un llamado al pueblo colombiano o al gobierno colombiano para que realice erradicación, lo que hacen primero es un negocio inmenso en la venta de venenos y de químicos para, para las fumigaciones, porque esa es la, la erradicación que ellos llaman lo segundo es echarle la culpa del narcotráfico a los campesinos que siembran la hoja de coca y los campesinos que siembran la hoja de coca, hay que decirlo acá rotundamente ellos no son narcotraficantes, son campesinos que siembran un producto que siembran una mata, que les genera unas, unas ventajas económicas quienes son, o donde comienza el verdadero proceso es a, a partir de donde eh, en la cadena, que es el paso siguiente, le dan la transformación a esa, de, a esa hoja de coca para convertirla en el producto que ellos se consumen. Entonces lo que hay que atacar es a los exportadores, lo que hay que atacar es lo que ha venido haciendo el gobierno últimamente, incautando, incautando, incautando, incautando, cortando los caminos, porque nada se ganan con... Eh, fumigar dos o tres cultivos con echarle la culpa a 8 o 10 campesinos y meterlos presos cuando los verdaderos empresarios de, de, de la droga pues están eh, con sus negocios llenos y con sus rutas abiertas, o sea, ¿cómo nos va a certificar un país que lo único que hace es echarle la culpa a todos los productores pero que ellos no asumen sus propias responsabilidades? A ver, lo decían ayer en la W y es algo que yo comparto también, cuando ustedes... Eh, han escuchado los nombres de los carteles de la droga gringos ¿Cuándo ustedes han escuchado los nombres de los narcotraficantes famosos allá en los Estados Unidos, no, ustedes escuchan los nombres famosos de los, de los narcos de, de los carteles en México en Colombia, en Sudamérica pero usted no escucha los nombres de los carteles o de los, o de los mafiosos poderosísimos allá en los Estados Unidos eso no, eso, no, eso no pasa además también de la plata con la que sí se enriquecen los narcos en Colombia esa plata también son migajas la mayoría de la plata de la ganancia de la cocaína se queda allá mismo, se queda allá mismo en los Estados Unidos. ¿Qué están haciendo contra el lavado de activos de sus propios ciudadanos, sus propios ciudadanos que lavan la plata que, que trafican ellos mismos? Y yo creo que esto casi que por todo el mundo. Entonces, como Colombia cogió la fama por, por este señor Escobar, y entonces ahora no, todo el problema de la coca en Colombia, en el mundo, perdón, es Colombia. Todo el problema de la coca es Colombia, es Colombia, es Colombia. Entonces hay que atacar al campesino en Colombia, hay que atacar al gobierno en Colombia. No, por Dios, ¿dónde está la lucha antinarcóticos al interior de cada país en, en, en Norteamérica y en Europa? Eso hay que evaluarlo también antes de hacer esos comentarios y decir que el gobierno no está, no está haciendo una lucha antidrogas porque sí la está haciendo. Lo que pasa es que ya no está atacando al campesino. Ahora comenzaron a incautar y eso también les duele que comiencen a incautar. Un abrazo para todos. Soy General Usoca. Chao, chao.